Soy Lorena Elizabeth Rodríguez, mercadóloga de la Universidad de Nariño. Mi nombre es Diego Insuasti y soy profesional de mercadeo de la Universidad de Nariño. Soy Iván Granja, de profesión mercadólogo. Nuestro emprendimiento es 9094. Comprendemos tres líneas de servicio que son el turismo, los eventos y marketing. Nos enfocamos básicamente en todo lo que tiene que ver con el turismo a nivel regional eh, de nuestro departamento. Queremos rescatar toda la cultura y todas las cosas bonitas que tenemos. En 9094 me encargo de todo lo que tiene que ver con la parte comercial, soy gerente comercial, eh, la parte que tiene que ver con ventas, convenios, las relaciones públicas. En general, igual todo el equipo siempre estamos como colaborándonos y apoyándonos en nuestras diferentes actividades. Mi ocupación en mi emprendimiento es gerente de marca. Eh, mi función dentro de, de esta empresa eh, es enfocarme más que toda la parte publicitaria, a la parte de imagen e identidad eh, corporativa. Me encargo mucho de lo que es el diseño gráfico, la edición, la fotografía, como para darle pues, una estructura un poco más amigable y más agradable a la vista para las personas, para que se puedan identificar con nuestra marca y con nuestro brand. Dentro de la empresa 9094 soy el gerente general, mi rol como gerente general de la empresa es direccionar los distintos procesos que se llevan a cabo, tanto la parte financiera, toda la parte contable, las gestiones de los convenios, eh, también llevar a cabo los diseños de los productos, aunque igual pues, somos un equipo que nos complementamos mucho en las labores que cada uno desarrolla y así podemos tener un equipo más fortalecido sobre todas las actividades por hacer en la, en la empresa. Nuestra idea de negocio surgió hace algunos años, en la Universidad de Nariño. Eh, nos reunimos a hacer un trabajo de, en grupo, tres compañeros, donde vimos básicamente como la necesidad que tenemos para que alguien más se encargue de hacer ciertas cosas que de pronto en el momento no tenemos, como eh, contratar un grupo musical, como contratar una chiva rumbera, como, como algo que sea un servicio integral, para que simplemente nosotros estemos tranquilos disfrutando de cierto momento. Del programa Poeta nosotros nos enteramos y nos inscribimos a través de una convocatoria que Parque Show realizó a través de redes sociales. Y nosotros a pesar de que somos profesionales en mercadeo eh, teníamos algunas, digamos, algunos tópicos, algunas temáticas que no teníamos muy claro en cuanto al mercadeo, a la parte de marketing digital, que fue el curso que nosotros tomamos y, y eso pues, nos ayudó como para reforzar y aplicar eh, todos los conocimientos que, que aprendimos dentro de la universidad y dentro de Parqueso eh, para nuestra empresa. Eh, también eh, nosotros, eh, este proceso fue muy bueno también porque nosotros que conocimos muchas otras personas que, que también tenían muy buenas ideas, otros emprendedores, y eso nos ayudó bastante como para poder generar alianzas, para aplicarlas y trabajar en conjunto con otras, otros sectores. Los logros que alcanzamos dentro del proceso de, de POETA en Parkesoft pues fueron bastantes. Principalmente eh, fue fortalecer todo lo que es la parte digital y la parte de, de mercadeo a través de redes sociales, de página web, todo lo que se incluye a través de la Internet para que nosotros podamos mostrar nuestra marca a muchas partes, a muchos mercados eh, porque eso es lo que siempre nos ha, nos ha motivado pues, a trabajar. 90-94 tuvo un trabajo muy intenso durante todos estos cinco meses. Hemos sido testigos de su disciplina, de su trabajo y obviamente de todo ese esfuerzo que han hecho por eh, dar saltos. 90-94 sin duda puede ser una de las empresas innovadoras en estos temas de utilización de marketing digital aquí en el departamento de Nariño para desarrollar eh, eh, ventas de planes turísticos. Como tal la tecnología nos impactó mucho. Eh, como emprendimiento aprovechamos esta convocatoria de, de Poeta y después de este proceso de Poeta pues se nos abrieron mucho los horizontes, invitamos a que nos sigan ya en, nuestras, en nuestra página web que es www.9094.com.co tenemos nuestras redes sociales también Facebook e Instagram, nos pueden encontrar como 9094 Turismo, Eventos y Marketing y nos seguiremos proyectando para alcanzar nuevos sueños, nuevas metas porque como nuestro eslogan lo dice, estamos construyendo sueños. Bueno, queremos agradecer mucho a estas instituciones que nos han apoyado a nuestra confusión como empresa, como emprendimiento, a Parqueso, a SDT, a Biblia Mariño, Crea, a Poeta, del cual hacemos parte, que es el programa de emprendimiento, a Microsoft, a todos la vea.